Con Dani acá, no la podemos parar a la carpa. No sabemos qué todavía. ¿La la Pero hay que traerla, eh. Mira, sí. mira, mira, mira el multi ya como va. El nylon, perdón. Bueno. Está el Dani una boga, está loca la comadre. Mira, uy. hermosa boga, hermosa boga. Ahí la vamos a juntar. Epa, dale, dale, dale loca. Ahí está. Mira, que Mira qué, qué paisaje. El atardecer. Sí, el, el río hermoso. El, el río hermoso. Una turbina en creciente. Y a caña doblada. Mira, qué espectacular. después dicen que en los malecones no hay boga. Hay que pescarla. Y hay que venir. Hay que venir. Si la querés pescar, hay que venir. Si vienen una vez sola. Y... Mira qué linda boga. Bueno. Seguimos es? Esa bobita. Bueno, ahí la vamos a levantar Sí, sí, sí, sí. Vení, tráela Déjala, venir Eso. No, no, no, no Lidito Hemos oh, prendido fuego hoy, a ver, muestre, muestre, muestre Muestre, Muestre. salidita hoy, 3 de la tarde ¿Qué hora tenés, Dani? ¿Las 6? 3 horitas de pesca Muestre, muestre Hermosa boga, hermosa boga vale, Vamos a levantar Hermosa boga Miren que torta. ¿no? A la parrilla. Vamos. Ah, no, no, este Miren, gente. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Estamos acá con el maestro sacando una calva Acá el panter, el papi. padre. Tía soñado hoy en los malecones. ¿eh? Ahí viene. A ver, panterita. Muestre. Carpón. Estamos esperando que empiecen a picar las, las bobitas. Así que bueno, mientras tanto, le hacemos a las carpitas. Seguimos, ahora la levantamos sacamos fotos. Car, carcito. A ver, muestro Oscar, a ver qué es eso. Ahí nomás ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Mira cómo se duele esa caña. Boguita, boguita, boguita para los Ki. Bueno, trabajala. Bueno, lavamos un boguín, boguita, linda boguita, linda boguita, bueno, ahora levantamos y sacamos fotos, estamos acá con Oki, otro bogón, impresionante, ahora vamos a mostrar los dos bogones, estamos pescando con correntada en contra, y las bogas se quieren ir hacia los palos, así que cuando quieras buscar, tráela para acá. de Con y oscarcito a pleno a pleno hoy en la toma impresionante que no se crucen ahora vamos a levantar la del punter okay. levantala levantala carpona seguimos ¿no? la Le levantamos Bogón, bogón de Leon, de Leon. Vamos, bobón, bobón del león, de león, vamos, león, todavía, vamos. Qué jugador, ahora la vamos a levantar. A ver, mostrala león. Mostrar un cochito. Eso, se alcanza a ver la colita. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no, no, no, no. Déjala Déjala cargar. Déjala porque se corta. Miren, gente, miren lo que está, vos. Recién la acabamos de medir. 72 centímetros de boba. Impresionante lo que es esta boba. Miren lo que es mi mano, miren lo de la cola. Limón, perdido Miren, gente, ¿pero qué hoy, cuesta el sol, hermoso. Día mágico Bueno, seguimos acá